¡Hola! Les hablo desde Colonia. Paso a decirles que salió un nuevo video en mi canal de YouTube que está increíble, no se lo pueden perder. Les dejo el link acá para que lo vayan a ver directamente y bueno, espero que lo disfruten. ¡Mua! ¡Los quiero!